Todos agüetados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira. hasta ahora nueve y media de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos inmigrantes y no hay nada, señores. No hay trabajadores. Venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo es vacío. Ahora cuénteme, miren los que quedan están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quedan están sentados. Esos son los que tienen papeles. Lo que quedan. Nunca había visto yo a una gente sentada ahí. En Del Rey Florida. Miren, no están los estoqueros, los que conducen las máquinas. Todo se mira de lado. Nadie quiere trabajar. Todo está parado en Florida. Van a cerrar este trabajo por, por falta de personal. No lo pueden continuar. Pero... There's like... <laughs> Less than 20 people working today. Usually it's about a hundred, and it's really interesting. I'm wondering, uh, I'm wondering how they're going to get this project done with out undocumented workers. El trabajo hay, pero la mano de obra se fue. Es lunes, 10 y 15 de la mañana. Esta tienda solía estar llena de gente comprando sobre todo este tipo de material y miren como pueden ver ahí está completo entonces lo que voy a hacer es trabajar solo miren nomás yo estoy aquí nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido <risa> miren para que vean ve. estoy yo subido aquí solo nadie me está cortando nadie está nada saludo a Ron de Santi y a los cubanos allá, no a todos los que están diciendo que se vayan, que no importa. Bueno, vengan, ayúdame. Bien, lo que escuchaban ustedes es una recopilación de videos que se han publicado durante los últimos días en redes sociales, específicamente en TikTok, como parte de una protesta de la comunidad ante el temor de que la ley que promovió el gobernador Ron Santis fuera proclamada, fuera firmada. En pantalla va a ver al gobernador de la Florida mientras vamos debatiendo lo que ocurrió el día de hoy. Vamos a estar hablando también con un abogado de inmigración y una activista nacional para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque el día de hoy se, cu se cumple, se confirma el temor que muchos tenían. Y lo que venían protestando, reclamando muchas personas en redes sociales que decían, a pesar de que la ley no estaba firmada todavía, ya estaba generando temor en la comunidad y haciendo que muchos trabajadores de la Florida no asistieran a sus puestos o empezaran a buscar moverse. Entre los puntos más fuertes de esta ley que ha sido, repetimos, promulgada, firmada por el gobernador Ron DeSantis el día de hoy. Están los siguientes, se van a invalidar las licencias de conducir y tarjetas de identificación en Florida a quienes no tengan un estatus migratorio regulado o permitido. Se establecen penas de hasta 15 años de cárcel para quienes transporten a indocumentados hacia la Florida. También habrán multas de 5 a 10 mil dólares para quienes transporten o protejan a, a inmigrantes ilegales. Habrá también financiamiento para la reubicación de migrantes fuera de Florida. Se usaría un sistema federal para verificar el estatus migratorio de los empleados y aumentan también las multas a quienes empleen, contraten o refieren inmigrantes en situación irregular. También se pedirá actualizar la condición migratoria para poder usar beneficios médicos como el Medicaid en los hospitales. Esta nueva ley se perfila literalmente como una pesadilla para los inmigrantes en la Florida, pero ya está acaparando la atención de todos en las redes sociales a nivel nacional porque se cataloga como una de las leyes eh, anti-inmigrantes más duras en la historia incluso de Estados Unidos. Pero para hablar sobre esto vamos a hacer enlace de inmediato con el abogado Jonathan Shaw, quien nos va a ayudar a poner en contexto todo lo que está ocurriendo con la firma de esta ley. Si ustedes tienen preguntas en vivo, las pueden ir haciendo en esta transmisión. Abogado, bienvenido. Cuéntenos su impresión sobre este momento que podemos decir es incluso histórico en cuanto a temas migratorios. Definitivamente es un momento histórico en cuanto a estas situaciones que que hemos visto en diferentes uh, estados en el país en los últimos años, incluso en la Casa Blanca con el presidente Trump. Entonces, realmente um, los videos que mostraste al principio, eh, simplemente estamos empezando, apenas empezando a ver lo que va a pasar en la Florida y en otros estados que hacen cosas similares. Uh, de verdad, me, me, me duele mucho ver lo que está pasando uh, con esta ley y con nuestra gente, nuestra comunidad en el estado de la Florida. Abogado, usted que ha tenido la oportunidad de ver, leer, explíquenos bien de qué se trata esta ley, cómo puede impactar a los inmigrantes que no tengan un estatus migratorio. Ya vemos que eh, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha remetido literalmente contra eh, lo que son los inmigrantes indocumentados, incluso en su última publicación de Instagram, él decía que se están tomando las medidas para luchar sobre lo que él cataloga es un caos que Biden ha generado, que el presidente Biden ha generado en lo que es eh, el tema de inmigración y que él va a luchar para que esto no ocurra en la Florida. Explíquenos. Listo, bueno. Hemos visto en otros estados en los últimos años esfuerzos como para crear leyes a nivel del estado que tienen que ver con inmigración no pero tenemos la enmienda número 10 en la constitución de Estados Unidos que reserva ciertos poderes para el gobierno federal y dentro de esos poderes encontramos la ley de inmigración sí. entonces la, el, el gobierno federal ese gobierno es la digamos este la autoridad sobre lo que es la ley de inmigración lo interesante y lo que me asusta un poco sobre la ley de la florida es que cuando ellos formaron esta ley simplemente se enfocaron en las cosas que un estado puede controlar Hemos visto en Texas a veces que forman una ley, forman diferentes cosas, tratan de hacer diferentes programas y siempre una corte federal para ese proceso porque es un poder reservado para el gobierno federal, no? Pero en la Florida estamos hablando de personas que este van a un hospital. Ahora tienen que decir si están aquí en el país legalmente o no a uh, los empleadores que tienen que, que buscar el estatus migratorio de las personas de las licencias para conducir diferentes cosas que ya has mencionado. Y entonces las personas que trabajaron en este proyecto en la Florida realmente se enfocaron en esa división de poder y se enfocaron en hacerle la vida imposible a los inmigrantes en el estado de la Florida. Abogado, me gustaría que ahora incluyamos a esta conversación a una activista y líder eh, comunitario que lucha por los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo. Ella ha sido incluso res, eh, reconocida por la revista Times se trata de Janet Vizguerra, alguien que también ha vivido muy de cerca lo que es el tema migratorio. Janet, eh, ¿nos escuchas? Creo que te tenemos allí en pantalla. Aquí te tenemos, Janet, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recibes esta noticia como líder comunitaria? Bien, creo que estamos teniendo problemas para poder contactar con Janet mientras logramos reconectar con ella. Vamos entonces con el abogado a continuar. Abogado, una pregunta que hacen muchísimos acá esta obra es ¿qué va a pasar con las familias mixtas? Es decir, aquellas familias donde hay un padre o una madre ciudadano pero eh, eh, eh, la otra parte de la familia, el padre o la madre es indocumentado. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, va a ser muy difícil para estas personas. Por ejemplo, los niños uh, que han nacido aquí son ciudadanos. Ahora quizás ya no van a tener un ingreso para su familia. ¿no? Quizás ellos mismos van a dejar de ir a la escuela porque no tienen padres quienes los pueden llevar a la escuela en un coche, en un carro. Este si no tienen licencia o si no pueden. Este, demostrar que realmente son ciudadanos en este país. Entonces, eso obviamente va a dividir. Ya hemos visto en las imágenes que mostraste cómo está afectando a los empleadores. Ya no van a tener trabaja, trabajadores. Este, los proyectos de construcción, y no solo la construcción, vimos los videos de construcción, pero estamos hablando de restaurantes, hoteles, todo lo que es este, un área, los negocios, ¿no? Que, que van a parar. Entonces, realmente es algo alarmante. Uh, algo que vi en un artículo que estaba leyendo esta mañana una pregunta muy frecuente que han hecho es sobre cómo es que la ley califica un documento eh, un, un inmigrante indocumentado no y hemos siempre estado diciendo bueno una persona que está aquí sin ningún tipo de, de uh, permiso o algo así pero veo que de antes también califica a los que llegaron a la frontera sur para pedir asilo político como inmigrantes indocumentados en su estado entonces hay familias enteras que, que se van a afectar se van a dividir por esta ley Increíble, la verdad eh, lo que estamos viendo incluso allí en pantalla vemos eh, algunas de las imágenes van a empezar a pasar también imágenes de lo que está ocurriendo en la frontera estamos esto ocurre cuando estamos a horas de que finalice el título 42 donde hay una crisis migratoria en la frontera, abogado, hay quienes dicen, esto es toda una estrategia del gobernador de Florida en sus aspiraciones por ser entonces eh, candidato a la presidencia y eventualmente luchar por ser presidente de Estados Unidos, incluso dicen que la firma ahora antes para que todo esto tenga contexto con lo que es el discurso que él da en donde asegura se toman estas medidas porque a su juicio el presidente Biden ha abandonado la frontera y está creando un caos migratorio en el país. Bueno, hay mucho tema para hablar. ahí. algo que yo he visto desde octubre y, y todos los miembros de esta comunidad inmigrante lo saben. Si abrimos programas legales para que las personas puedan venir a los Estados Unidos, el número de los inmigrantes tratando de cruzar la frontera baja muchísimo. Lo vimos con el parón humanitario. Entonces, yo, yo diría que las personas que piensan que, que Biden no eh, tuvo éxito en la frontera deberían de comparar las cifras entre Biden y Donald Trump y ver cuándo bajó el número, el flujo de inmigrantes, cuando abrieron programas legales para entrar. El tema de lo de la elección de lanzarse para presidente es interesante también porque dentro del mismo estado de la Florida está Donald Trump. Um, no sé quién este le va a ayudar en Mar-a-Lago ahora que ya no hay trabajadores, pero pues ahí está Donald Trump, ¿no? Y uh, DeSantis necesita, uh, digamos, buscar el apoyo de los que apoyaban a Donald Trump. Entonces podría ser un ataque entre dos gigantes en el partido republicano, DeSantis y Donald Trump dentro de la Florida. Y lo otro, como estás mostrando estas imágenes, en la pantalla este sobre lo que lo que es el título 42 eh, muchos piensan que miles y miles de inmigrantes millones quizás van a entrar nuevamente al país por la frontera entonces creo que de santis trata de firmar esta ley el día de hoy el día 10 de mayo para mandar un mensaje a todas las personas que vienen cruzando que no pueden llegar a la florida entonces quizás tiene que ver con eso también pero seguramente esto para para de santis es un juego político también para buscar el apoyo que tenía donald trump en cuanto al tema de inmigración situación bastante complicada creo que ya tenemos de nuevo a janet vizguerra líder comunitaria y defensora de los derechos de los inmigrantes vamos a unirla a esta transmisión janet de nuevo bienvenida gracias por tu tiempo ¿Cómo recibes esta noticia bueno carlos pues uh, estoy muy indignada yo creo que al igual que toda la comunidad inmigrante alrededor del país um, en particular, nosotros aquí en Colorado tuvimos leyes similares a las de la Florida, donde tuvimos una lucha de más de 10 años para romper la conexión entre policía e inmigración. Pero creo que también los que hemos trabajado durante muchos años en esto, sabemos que de Santis todo esto lo está haciendo político, basado en que él va a correr para presidente. Pero yo creo que todas las organizaciones pro van a estar listas para hacer a demandas federales, pero también DeSantis no está midiendo las consecuencias que va a haber de manera económica al estado de la Florida, porque vamos a comenzar a hacer, a, vamos a comenzar a movilizarnos, porque lo que pasa en Florida no solo afecta a la Florida, afecta a todo el país. No queremos que leyes como estas se corran a otros estados. Vamos a empezar a hacer boicot económico a la Florida. Él tiene que entender que el sector de construcción, de limpieza... Muchos sectores van a ser afectados porque mayormente la comunidad inmigrante es quien hace estas labores también de, de los farmers. Entonces, uh, vamos a comenzar a movilizarnos. Esta lucha no es solo de la Florida, es a nivel nacional. Y DeSantis realmente no está pensando en las consecuencias que van a tener sus acciones, pero estamos listos para pelear. Y quiero decir también a la comunidad inmigrante que necesitan despertar, necesitan movilizarse porque no es la persona que vamos a querer como presidente. Sabemos que él está usando tácticas similares a las de Trump para él poder llegar a su propósito de llegar a la presidencia, pero es nuestro trabajo como comunidad y sobre todo las organizaciones promigrantes empezar a hacer esta pelea a nivel federal. Janet, eh, los defensores de DeSantis y de esta ley Dicen que es justo que necesitaba tomarse esta medida porque los inmigrantes indocumentados están dañando la economía del país y se están convirtiendo en una carga. ¿Qué dices tú a estas palabras? Que la verdad, esta, esta gente necesita tener más educación de cómo, cómo funciona la inmigración y cómo funcionan las corporaciones. Los inmigrantes somos los que proveemos. La mayoría de la, de la economía de este país, yo creo que nosotros fomentamos el 70% de la economía. Nosotros pagamos taxes al igual que ellos, taxes que nosotros no recibimos de regreso y que se quedan para, para eh, lo que es el país. Entonces, de verdad yo quisiera que toda la gente inmigrante que está en la Florida parara de trabajar que de veras se movieran a otro estado para que vean cómo la Florida se va a ir para abajo. Y entonces van, a, van a, a reconocer las aportaciones que la comunidad inmigrante hacemos al país, que hacemos más aportaciones incluso que la gente nativa americana de este país. Me gustaría, mientras continuamos con esta eh, transmisión en vivo, en compañía del abogado Jonathan y Janet, los ven allí en pantalla junto a mí, me gustaría que ustedes vayan dejando sus comentarios acá de qué piensan sobre, este, qué piensan sobre este, esta ley, de qué parte del país nos están sintonizando y en qué sector ustedes trabajan, en el sector de la construcción, en qué área, para ir teniendo un termómetro de la comunidad. Esta pregunta va eh, tanto para el abogado como Janet. ¿creen ustedes que esta ley también vaya a servir como un modelo y que se empiece a copiar en otros estados bueno um, yo pienso que lo que janet dijo que es muy cierto del ángulo uh, legal pienso que los que escribieron la ley sí se fijaron mucho en la división de poder entre el gobierno federal y un gobierno del estado entonces están tratando de buscar la habilidad de eh, como dije antes, hacer la vida imposible en su estado a los inmigrantes. Entonces, quizás los ataques legales que hemos visto en el pasado con leyes similares, van a batallar mucho, no? Pero, uh, literalmente la corte real aquí va a ser el día a día eh, de los trabajadores. Vamos a ver que la economía este empieza a batallar muchísimo uh, y en eso yo creo que vamos a ver esos cambios. Yo puedo decir por mi parte, nosotros los abogados de inmigración a nivel nacional tenemos una conferencia que fue planeada hace como tres años y que toma lugar el, el próximo mes en Orlando precisamente. Y en esta comunidad de abogados de inmigración todos estamos hablando de qué hacer si lo cancelamos si lo movemos. Este qué, qué hacer para no apoyar este este tipo de cosas que, que están haciendo en la Florida. Uh, en mi caso yo te puedo decir que sí, que por eso es que tenemos que empezar a atacar estas leyes porque se toman como referencia para otros estados querer hacer lo mismo, pero ese es nuestro trabajo como organizaciones a, a nivel local y, es, y nacional, es demandar a nivel federal, porque muchas de estas leyes violan también derechos, derechos humanos de las personas uh, y es nuestro trabajo demostrar cómo estas leyes afectan a las comunidades, porque a veces cuando hay crímenes se rompe la confianza entre policía e inmigración, es algo que la gente ya no va a estar queriendo reportar crímenes, y también hay muchos abusos de policía, entonces ahorita toca empezar desde ahora a documentar cualquier tipo de abuso, demandar a nivel federal, pero también los otros estados, respaldar a la Florida, de hacer boicote económico para que vean realmente los resultados de leyes como estas, como sabemos, con propósitos políticos y que realmente no ayudan absolutamente a nadie. Entonces, es nuestro trabajo empezar a levantar la voz. Esta lucha no es de la Florida. Yo siempre digo, tu lucha es mi lucha y ahora el pueblo es el que va a tener que responder a, a ver cómo vamos a hacer que la Florida quite las leyes como las que tuvimos aquí en Colorado, y que afortunadamente ahora Colorado es un estado progresista, que no tenemos esas conexiones, que nos tomó mucho trabajo, sí, pero no significa, esta es, esta es una batalla que está ganando De Santis, pero no es la guerra completamente ganada. Perfecto. Mientras voy monitoreando sus comentarios, quiero hacerte una pregunta, y esto va directamente contigo, Janet. Eh, Tú eres una persona que no tienes un estatus migratorio sólido y que no te ha dado miedo luchar incluso en contra de la agencia de deportación de ICE. ¿Qué les dirías a otras personas que como tú, otros inmigrantes indocumentados que están en este momento en la Florida y tienen temor ante esta firma? ¿Cuál es tu mensaje a estas personas? Bueno, mi mensaje primero, que no tienen que tener miedo, que tienen que realmente ahora poner a funcionar, conozca sus derechos sobre cómo actúa ICE, que si Ais no tiene una orden firmada por un juez, uh, no pueden ir a sus casas, ustedes no abran sus casas, y si los detienen en un carro es lo mismo, bajen un poquito la ventana, digan si tienen una orden firmada por un juez, que no este, guarden su derecho de mantenerse callados, pero sobre todo... Es no tener miedo, empezar a unirse, empezar a documentar cada abuso que comience a haber desde el día de hoy, pero también empezar a ver cuántas deportaciones van a ser injustas, porque al parecer me notificaron que creo que ya empezaron a detener gente, ojalá que no, que sea solo un rumor o un chisme, pero es empezar a documentar, empezar a documentar y, y seguir su vida, seguir su vida porque también ahorita todas las corporaciones, por ejemplo, hospitales, lugares de construcción, todo mundo también van a tener que unirse a esta lucha porque a ellos mismos van a ser afectados con estas leyes. Entonces no tengan miedo, no se vuelvan a ir a las sombras. Yo siempre he dado la cara, he peleado de frente y sigo aquí porque es precisamente lo que ellos quieren, es infundir miedo, infundir división y es algo que no vamos a permitir, no vamos a regresar a las sombras y no están solos, no están solos. Janet, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y darnos tu tiempo. Sé que eh, es un día muy difícil el día de hoy para muchos inmigrantes eh, sin un estatus migratorio sólido. Estamos vías a una eh, contienda presidencial que también está haciendo to tornar el ánimo muy complicado, muy difícil. Como reportero sé que nos va a tocar también meses muy duros hasta las próximas elecciones, tratando de cubrir todo lo que ocurra. Me quedo ahora con el abogado, vamos a enlazar de inmediato otra vez con él, y me gustaría que mientras vamos viendo las imágenes, abogado, aprovechando lo que decía Janet, díganos cuáles son los derechos que tienen los inmigrantes, eh, incluso quienes no tienen documentos, qué hacer ante un arresto o detención de agentes federales. Bueno, um, primero me gustaría agregar a lo que lo que Janet dice de, de su propia lucha. Yo me tocó ver como un abogado joven empezando mi carrera en Colorado. Yo conozco este el equipo legal que le ayudó a ella. Son amigos míos. Uh, y estuve ahí observando observando realmente no solo inspira a los inmigrantes sino que a nosotros también los que estamos luchando en esta comunidad y lo que ella dice es cierto hubo una lucha muy grande en colorado por muchos años yo trabajé con el abogado de ella en ese proyecto de tratar de de remover el con la conexión entre la policía y ice en el estado de colorado bueno este entonces uh, Siguiendo adelante, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque realmente pensando mucho en la lucha de, de Janet, me, me hizo como que desviarme un poquito. Eh, sí, me gustaría que le diga a las personas eh, cuáles son sus derechos, así sean personas que no tengan un estado migratorio okay. Y, por ejemplo, ¿cómo diferenciar? ¿Cuáles son los límites de las policías? Bueno, eh, sí, hablando exactamente de lo que hablábamos con Janet, la, los límites de la policía. Vuelvo a lo mismo. La Constitución de los Estados Unidos tiene una enmienda que divide los poderes. Por eso tenemos gobern gober gobernadores locales, un gobierno de un estado eh, y luego el gobierno federal y el gobierno federal maneja lo que es inmigración. Entonces siempre la lucha fue y sigue siendo que los policías locales no pueden y no deben ejercer este en el área o usar su poder en el área de inmigración como para buscar y arrestar a los inmigrantes indocumentados. Incluso si tú te fijas, los eh, miembros del ejército que se están enviando ahorita a la frontera con lo de título 42, estamos viendo que ellos están recibiendo instrucciones el día de hoy que no pueden hacer nada, no pueden detener a las personas, pueden tratar de como que decir a las personas que se vayan con los grupos uh, que los pueden ayudar o buscar asilo o lo que sea, pero Realmente están ahí como un peón, ahí no más para que los vean y, y más nada, porque no tienen um, ese poder. Si me explico, entonces es interesante eso. Los inmigrantes deben saber que sí tienen derechos. Tienen derechos, aunque estén aquí en los Estados Unidos y no sean ciudadanos de los Estados Unidos. Eso no significa que, que no tengan derecho. No Tienen un derecho de un proceso legal para verificar si realmente tienen, por ejemplo, una defensa contra la deportación. Si tienen um, alguna situación que pueden... Pedí un estatus legal en el país. Uh, una de las cosas que asusta mucho, no pasa mucho, pero asusta mucho es cuando las personas, cuando hay redadas en un vecindario, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Uh, este, yo le digo a las personas, como dijo Janet, no pueden entrar a su casa si no tienen una orden de arresto, ¿sí? Es fácil decirlo y fácil decir, no, pues no voy a dejar que entren. Pero cuando llegan a las dos de la madrugada y, y están golpeando fuertemente la puerta de enfrente, la puerta de atrás, están con lámparas en las, en las ventanas y todos sus hijos están gritando y llorando. Ahí sí se pone un poco difícil decirles que no. Y a veces la persona sale, y se entrega como para no hacer sufrir a sus familiares. ¿no? Y eso es la realidad. Eso es lo que vemos. Eh, dicen que están respetando la ley. No entran a la casa, pero pues asusta a toda la familia. Y es importante entonces saber eso de antemano tener un plan. Siempre lo hemos dicho. ¿no? tener un plan para su familia si lo llegan a arrestar o algo ya saben a quién con, con quién van a ir los niños qué es lo que van a hacer y luego tú ya tienes un equipo legal identificado y un proceso identificado vale la pena hacer consultas de, con abogados de inmigración desde antes para saber qué opciones tienes pero lo importante es que si sí tienes opciones no te pueden tratar como este, como si no fueses un ser humano si sí tienes derechos y necesitas ejercer esos derechos. Así es, nos ayuda a poner un poquito en contexto esta situación. Bastante temor el que se siente hoy en la comunidad, no solamente en el estado de la Florida, sino en otros estados donde ven cómo a medida que nos acercamos a esta carrera presidencial, el tono antimigrante crece, crecen este tipo de medidas restrictivas en contra de la comunidad, quienes están en contra de esta ley Dicen que no es posible que se haya promulgado cuando se sabe que en Florida los inmigrantes son parte fundamental. En zonas como Homestead vemos que hay mucha mano de obra de inmigrantes en el campo, sobre todo mexicanos, centroamericanos, que por temporada van a la pizca en lo que es toda esta área de Homestead, muy cerca de Miami. Voy a leer algunos de los comentarios de la comunidad. Estamos en vivo, el abogado Jonathan puede responder alguna de sus preguntas, si usted tiene alguna pregunta en este momento. En pantalla completa vemos también lo que va ocurriendo en las últimas horas en la frontera entre México y Estados Unidos, donde estamos a horas de que finalice el título 42. Por acá nos dice eh, Solís Fletes, qué buen gobernador, un aplauso por este... Gran cambio. Es una persona que está apoyando y que está de acuerdo con esta ley. Por acá también oh, tenemos. Puede, puede sí. ser un poco, este, ¿cómo se llama? Sarcástico también, no sé, <risa> ¿no? Exacto, por acá <risa> tenemos, por acá nos dicen eh, también otra María Duarte, dice, esta ley es solamente ataca a los inmigrantes. Eh, vemos posiciones encontradas entre los comentarios que ustedes colocan a esta hora otro punto importante es que también dicen esto puede tener un costo grande en cuanto a la economía en materia migratoria estamos hablando que también ya se empieza a ver la presión abogado para finalizar esta transmisión en vivo su mensaje sobre esta ley bueno yo pienso por lo que he visto en otros estados lo hemos dicho aquí que el afecto más grande que vamos a ver es, es este en el área de la economía. Vimos las imágenes muy fuertes que tú estabas mostrando al principio de que ya la gente no está yendo a trabajar. No solo está afectando la construcción, pero todos las áreas, los supermercados, los hoteles, los restaurantes, toda la economía. Entonces vamos a ver realmente si esta política es la correcta. Creo que no es la correcta porque eso no está buscando soluciones para los inmigrantes y, y no está tomando en cuenta nuestros deberes como país a nivel internacional de proteger a las personas quienes vienen buscando asilo. Entonces, creo que el tiempo dirá, pero mientras tanto, bueno, tenemos esta ley, tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. Creo que la gente tiene que movilizarse, tiene que buscar en personas en su comunidad que pueden votar y votar en contra de estas personas que toman estas decisiones para que no llegue a ser un modelo para otros estados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Yo soy Carlos Moreno, reporta junto a todo el equipo de Mundo Now. Vamos a dar seguimiento no solo a lo que ocurra con esta ley, sino vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurra con la comunidad. Próximamente voy a estar en la Florida, allí en las comunidades con nuestra gente, escuchando sus testimonios y vamos a estar dándole a conocer todo lo que está ocurriendo. Vamos a estar incluso en el campo hablando con aquellas personas que trabajan en los cultivos sobre su punto de vista en este caso. Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Mundo Now.